Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego que se llama Dreki, espero pronunciarlo bien, Dreki Rock, Rock, -roc Dooms of the Dragon. Eh, este videojuego es desarrollado por la empresa, ya les digo el nombre porque acá también tiene un nombre interesante, es Ragnarok Project. Eh, ¿De qué se trata Dreki Rock? Eh, es un juego de rol inspirado en los clásicos ambientado en un mundo post apocalíptico eh, donde han pasado millones de años después de un incidente devastador en un mundo muy similar al nuestro y la humanidad lucha por la supervivencia en contra de la evolución misma del planeta Explora las dimensiones y continuidad del espacio y tiempo en este híbrido de fantasía y ciencia ficción Dice que tiene combate con magia, espadas y sabiduría Explora y comprende, descubre la verdadera cara del mundo Bueno, primero quiero decir que este es un juego en acceso anticipado Así que eh, básicamente no está totalmente listo eh, Pero al parecer eh, fue lanzado en Steam desde el 2020 Y no sé si es que lo han ido actualizando Pero como les digo, es un acceso anticipado ¿Origen de este juego? Bueno... Este juego, no puedo decirlo con seguridad, pero casi un 90% podría decir que es de Costa Rica, el estudio desarrollador. Por ahí me puse a mirar como links y eso y como que al final me di cuenta como que estaba hablando mucho de Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica y eso me hizo deducir, inferir, perdón, que eh, es costarricense. Entonces vamos a darle esa, ese, ese beneficio de la duda y vamos a probarlo. Curiosamente incluso el juego... Eh, la pantalla es, no, no se ubica totalmente eh, a nivel de toda la pantalla de 120x1080 Sino que más bien el modo ventana se acomoda, bueno aquí ya lo puede acomodar full Pero aún así la pantalla central eh, es en, en, en cuadradita, como cuando uno jugaba en su Nintendo ¿no? Vamos a Esto de batalla activa me parece muy interesante, vamos a dejarlo en on y pues velocidad batalla, controles, lenguaje, regresar. Pero este de lenguaje es que... Del idioma, ¿no? Ya dijimos que de español, ¿no? Bueno, pues vamos a, a jugarlo. O a probar por lo menos lo que se alcance, lo que podamos probar. Y quiero ver, a ver, cómo es la historia. Este juego, si no estoy mal, fue hecho en RPG Maker. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Brilla gloria del pasado, una era de luz. Y poder. La conquista había terminado, todo estaba a nuestro alcance. ¿Esto qué es? Pero pronto la prosperidad se convirtió en el mayor anhelo. Y los sabios y poderosos dieron luz a lo perverso qué es esto, a ver, gente quemándose, no, esto es como llamas, un dragoncito, una serpiente y alguien tapándose la cara, o qué es eso Uy, monstruos, se están comiendo a esa muchacha esto qué es, una explosión, no sé, esto está quemándose también una torre, bueno, la música muy interesante, no Bueno, si, si el juego se escribe como un juego que hace honor un poco a lo clásico, pues realmente lo, por lo menos en este primer vistazo lo está haciendo. Y comenzando por la música. Aparte de, como ya les dije, la pantalla queda cuadrada, si se dan cuenta, está cuadrada. Básicamente, como cuando uno jugaba sus, sus jueguitos de del Nintendo, ¿no? En el puerto de Dila, la capital del pueblo de Yamashiro, una niña y su familia van en busca de nuevos horizontes. Ok. El nombre de esa niña era. ¡Ay, qué chévere! Como los. <risas> Como los clásicos de Nintendo. Me encanta. Yo cuando jugaba. Los Final Fantasy clásicos o el Chrono Trigger. O incluso, no sé si el. El Lugia. Lugia. Lugia. Ah, se me olvidó el nombre de ese. Que uno podía colocarles nombre a sus personajes. Pues no les permitía escribir muchos nombres largos, pero se podía. Bueno, asumiendo que esta es como una chica, pues pongamos el nombre de chica. Pero, pues bueno, nadie sabe cómo ella se, se identifica. Pero vamos a ponerle. Dice que ella se embarcará en un viaje después de su graduación, tras ir encontrando rastros de extraños acontecimientos en el mundo, e irse interesando en todo lo que ocurrirá en el pasado. Vamos a colocarle. Ah, oh, no sé. Vamos a ponerle, porque acá no puedo ponerle. Ahora sí, voy a ponerle Joana. Joana. Yo, a ver hasta dónde me deja escribir. Ah, bien. Bueno, ahí tenemos a Joana. No hay peces. Bueno, los gráficos, eh, sí, también, pixelar, muy al estilo clásico. Eh, pero pues con todas las ventajas que nos permite hoy en día la tecnología para hacer juegos pixelar, pero muy, muy, muy detallados, muy ma, muy bonitos en cuanto a los colores, ¿no? El uso del, de la cantidad de colores que se pueden usar. No hay peces. ¡Ay! Un viejo grita por allá. Con, es un viejo orejón además. ¿Le pasa algo, señor? Es mi espalda, qué dolor, justo ahora necesito las pastillas para las reumas Yo se las traigo, señor ¡Claro! Vale, vale, ve con el señor de allá, dile que te manda a Chan, él ya sabe de mis dolores Vale Estará aburrida esta niña Ah, el, el viejito piensa que estamos tan aburridos como va a ponernos a hacer esto ¿Será este señor al que se refiere? Dios santo, ¿quién es responsable de este agujero? Necesitas llegar al otro lado, ¿no es así? Tú tranquila, es un agujero pequeño, puedes saltarlo sin problema Situate frente al agujero, presiona la dirección hacia la cual quieres saltar y presiona el botón X Anda, pruébalo. presiona el botón X, es gratis y muy efectivo Aparte, me han comentado sobre A, dicen que junto con X puede hacer las cosas más interesantes Me gusta este tipo de tutorial eh, que me hace acordar incluso de juegos como Pokémon Que le decían a uno con el botón tal, haces tal cosa Dice que con A y X hace algo interesante, pero no sé qué es ¿Salta más alto? No, con A y X qué no, no encuentro ningún ah, acelera no, pues con A acelera el ritmo del caminado, pero con X y A juntos no, no veo ninguna diferencia bueno hablemos ah, este es el tipo de las reumas, porque mire, tiene tiene ahí, qué puedo hacer por ti niña? el señor Chan me manda aquí el maestro Chan, de acuerdo, espera un momento y lo busco de inmediato uy, que le salió ahí, una cucaracha ¡Oh, qué asco! ¡No, no, no! no. ¡Haz no. algo! Vale Espera, vamos a pelear con una cuca <ríe> Eso está bueno Bueno, nosotros pusimos aquí que el combate iba a ser activo Así que obviamente la cucaracha puede atacarnos en cualquier momento Sin esperar a que nosotros hagamos eh, elecciones dentro de nuestro ataque, defensa o lo que queramos hacer esto incluso lo tenían muchos RPG de antes también. Creo que incluso algunos Final Fantasy introdujeron esa opción después. Y Crono Trigger tenía también esa opción de combate activo o pasivo. Bueno, como la cucaracha escapó, pues no tuvo nada de experiencia ni nada de... Nada, ninguna ganancia de nada. Pues se fue. Cucu, Eso basta, creo, gracias. Toma la medicina de una vez, anda y dásela al maestro Chan. ¿Tienes una medicina de Chan? Hablemos por acá con este viejo que me causa curiosidad. ¿Ah? ¿No se puede hablar con ellos? ¿Cómo se habla con la gente? Ah, bueno, al menos ya sé con qué botón saco el inventario Aquí sale tiempo jugado ¡Wow! Los datos y todo Como, como todo juego, ¿no? Un diario Excelente, pero veo que para hablar con la gente Solo es No puedo hablar con nadie Bueno Me gusta además esta mecánica del salto, ¿no? Es interesante A ver, viejo, ole ¡Oh, qué alivio! Muchas gracias, damita. Realmente no tengo nada que darte a cambio. ¡Oh, ya sé! ¿Te gustaría escuchar una historia? Nada, paso. Sí, escuchémosla. A ver, iba algo así. Hombres y bestias enfrentándose unos a otro. Ahí sí quedó como raro. Unos a otro en una lucha sin fin. Justo cuando la garra estaba por vencer. ¿La garra? No entendí. Ellos vinieron del otro mundo. Ok, al parecer estamos enfrentándonos unas bestias y algo vino y nos ayudó. Ah, humanos y asgardianos, de razón el nombre de castas que no debían conocerse. De pronto ese es el origen del nombre. Que tiene un nombre así todo como mitológico. Eh, como el, Formar una alianza que luego llegaría a ser... Tarán, tarán, tarán... La Academia de Aleco. Que no sé para qué es. Pero ahí nos van a decir, ¿cierto? Y luego se fueron. Regresando a su hogar. Ah, Ok. Fundaron la Academia y se largaron. Pues, bueno. La Academia debe ser impresionante. Pues sí, es complicada para una niña como tú entender estas cosas. Pero la Academia es temible. Al menos para nosotros del pueblo de Yamashiro. Quisieras soldada, soldado y viajar por el mundo. Pues bueno, el barco está por zarpar. Tus padres estarán preocupados. Chao, chao. Y ahí hicimos filita. A este barquito, es un hermoso día Ah, es que nuestro papá es el capitán Taro, debería estar cuidando a sus hijas, no viendo el mar pacíficamente Ah, no, no, no es el que maneja el barco, no es el capitán Ya lo sé, ya lo sé No parece saberlo Siempre que le digo algo, hace el que está poniendo atención, pero no deja de irse en su mundo Pero póngame atención, eso sí suena muy, muy latino Pero póngame atención Siempre estás tan histérica, Rey, jajajaja ja, ja, ja. Es parte de tu encanto Que es esperante Bueno, Rey tiene carácter más Uy, tormentica Ah, qué genial, me encanta esto es El mar, como lo hicieron alrededor Me hace recordar mucho así como era en los final Lo que sea que haya sido, viene de esa dirección De esta dirección Niñas, vengan ¿Niñas? ¿Por qué niñas? ¿Son dos? Ah, son dos niñas. Agárrense a mí con fuerza. Aquí viene. Sujétense fuerte. ¡Wow! ¡Un monstruo! Oh, me gustó mucho esta... Esta... Este... No sé cómo decirlo. Esta escena del monstruo. Me, me, me gustó mucho más que la que mostraban del, de la historia que contó el viejito. Esta sí son... Incluso pareció muy clásica. Harán 11 años ya desde ese desastre en mar. Ah, ok. O sea, es, ahorita estamos era como viendo así como un, un momento en el pasado. Mi madre nos salvó a mí y a mi hermana. Ay, el papá se murió. Mi padre, quién sabe qué habrá sido de él. Uy, 11 años. Desapareció junto con el resto de tripulantes. Niños con los que jugué en el barco y aquella banda sensacional del momento. Todos reportados muertos. Pero, ¿saben? Esas cosas pasan. 11 años después. Bueno, la ciudad se llama así, Fierro. Y ahí me mostró la hora y todo y el día, ¿no? Autor Orochi Soubeleki. Musicales, Corbera, Titanemesis, Charditronic. Código y gráficos, Orochi Soubeleki. ¿Será su apellido real, Soubeleki? No suena tan latino. No, pues, no estoy diciendo que es que nosotros no tengamos derecho a tener apellidos diversos, pero... Soubeleki no es un apellido común. No sé si es que en Costa Rica sí lo es. ¿Lista para tu última prueba, señorita Morishita? Tan lista como podría estar, maestro Timberelli. Bien, haz esta última prueba y serás prácticamente un soldado de la academia. Ah, estuvimos en la academia. ¿11 años? Uy, todavía no tengo idea qué quieres que haga aquí. De todos los sitios, ya lo sabrás pronto. ¿Esto no es una tumba? Ah, no, no era una tumba, era un hueco. ¡Ey, qué bonito! ¡Jolines! Ese viejo sucio. Supongo que la única opción es salir. Desde ahora puedes abrir el menú de partida pulsando la tecla Y. Ah, me encanta. Para ver los comandos disponibles, checa la estatua usando la tecla A. Ok. Y. Vemos el inventario. Y podemos ver como la información. Aquí nos dice opciones de menú. Arca, selección de personaje. Podemos al parecer tener tres personajes activos. El nombre, el nivel. La experiencia para el siguiente nivel, la clase que es milicia, puntos de vida de ella y puntos de mana. Esto, ¿qué más podemos ver? Datos, eh, los que ya sabemos, tiempo jugado, victorias, derrotas, enemigos, aliados, temas, entradas en el diario 3. Partida, eso es lo que tenemos ahorita. Grupo, no tenemos nada. Sistema, ah, podemos guardar, mira, título, configurar, guardar. Ah, sí, mira, tiene estas tiene ranuras para guardar y todo como, como lo eran los, estos jueguitos. Esto, ¿qué más podemos hacer? Nada más. Decía que con A le puedo preguntar a la estatua. Esta piedra tiene grabado los controles. Leer. Fechas direccionarias, mover el personaje, tecla a, interactuar. Tecla B cancelar. Tecla X realizar un salto. Tecla a, correr mientras esté presionada. Tecla LT, muestra información del área. ¡Wow! una mecánica interesante. Y tecla Y, abre el menú de partida. Tecla LB y RB. Cambia personaje en el mapa que también. Ah, interesante. Y Tecla RB y LB juntas. huir en batalla. Eh, ¿Quieres que lo repita? ¡Wow! De una vez el primer enemigo. ¿Qué? ¿Cómo que golpe crítico? Perra, espéreme Yo sé que es o sea ataque activo, pero tampoco sea así. Acción. Espada corta, doble ataque. ¿Qué? Démosle un doble ataque para que aprenda a respetar. Tenga. Uy, por fin, me dieron experiencita. Y la música del combate, ¿no? Como igual que los juegos clásicos de RPG que tenían su propia música para los combates, que eso me llama mucho la atención. Si algo, si hay melodías que se han grabado en la mente de nosotros, son las melodías de muchos combates de... Ah, mire, esto nos puede mostrar información, mire, nos muestra, por ejemplo, lo, la hora en el juego, del juego, ¿no? O sea, el juego va a tener un horario de 24 horas, al parecer. Eh, mira, incluso es que es lunes 6 de agosto En el juego del año 515 ¿Será que eso tendrá que ver algo en la historia? leche hecho de que pase el tiempo o afectará en algo? Bueno, por otro lado La vida de nuestro personaje Que nos la cortaron ahorita ¿Y esto allá allá, allá qué? ¿Lo puedo agarrar? Pero no porque esto está sobre el lava, ¿no? Si no puedo saltar, o sea ¿Ah, sí? Si puedo saltar, espera ¿Cómo es esto? A ver O sea que podemos irnos por acá atrás Agarrar ese, no, no se puede Pero si sí puedo saltar sobre esas piedras Puedo agarrar allá algo después Bueno, por ejemplo Estos bichos con pala Vamos a ganar un poquito, oh y estos son dos No puede ser, la embarré no van a hacer mucho daño creo Ah, es que están ya débiles incluso Están débiles los dos Ah, el doble ataque efectivamente Es para los dos Ah bueno, genial somos de experiencia, todavía no. ¿Qué hacemos? La podemos curar, pero en el inventario no recuerdo que tengamos nada de curar. Uh -uh. Ah, por acá medicina. Ah, la medicina de un chan. ¿Pero no la podemos usar o sí? Se usar objeto. no que usar objeto? Entonces es como un objeto clave, no es. ¡Ah, no! La barra de ellos no es la barra de vida. Es la barra de, de, de, para, de acción. Es la barra de acción. ¡Ay, Dios mío! Ya me están quitando mucha vida, ¿no? Quédense quietos. Doble ataque. Subí el nivel. Gané un botín que es cuero. Pero, oiga, no, no he encontrado una de vida. Ahí subí un poquito de vida. Pero no es mucho. Ay, que ¿Qué es mejor? Oiga, esta está más está... Déjame pensar, esto debería ser fácil. Pues sí, saltando. ¡Ay, qué chévere! Como le muestran... Le muestran eso. ¡Qué chévere! Es, esas ayudas... Son muy buenas en un juego, inicialmente. Le ayudan de verdad a uno ubicarse un poco mejor, a entender de pronto algunos conceptos del gameplay y las mecánicas. Encontrarás distintos tipos de objetos a lo largo del juego. Cada uno con efectos distintos. Puedes checar tus objetos del menú en partida. algunos solo puede ser usado en batallas o solo fuera de ella. Es importante tener eso en cuenta. ¿Pero qué fue lo que obtuvimos? Una pluma fénix. ¿Para qué sirve? Revives con 25 LP a un aliado. No, no lo voy a usar porque pues ella no ha muerto. Ay, quedé atrapada? ¿Y ahora como tú...? Ah, no, sí, sí puedo saltar sobre... Ah, es que también puedo saltar en diagonal. Parece que no hay paso de aquí en adelante. Pero puedo saltar. Y esa los aparecemos muy sospechosa. Ay, miren. Tiene hasta pequeños... ¿Cómo se dice? ¡Uy! ¿Qué fue eso? Pequeños pozos. Ok, entonces este pilar lo podemos mover. Es lo que me está dando a entender. Ah, bueno, hay que empujarlo con A. pero aquí hay como una piedra o sea lo podría mover así y después meterlo acá ¿y salió otro camino o qué fue lo que salió? no vi, no vi, no vi y pues o hay muchos enemiguitos pero está chévere porque así puedo aquí a ganar un poquito de experiencia pues, pero es que me bajan mucha vida o sea, o me gano un, un, una poción O ya quedé ahí Raíz, ¿eso para qué es? De pronto me sirve para curarme. Remueve venenos No, no, no me sirve A ver ¿Qué pasó ahí? ¿Se recuperó? No sé qué pasó, pero ya ¡Ay! ¡Madre! Eso, eso es lava, no puedo tocar eso Eso me quema Uy, no ¿Esto qué es? ¿Eso como que se hunde? Ah, no, es un hueso Un hueso, yo no sé qué A ver, veamos qué es esto Un folio Permite usar una habilidad extra en batalla Mientras lo tengas equipado Puedes equipar el folio desde el menú de partida ¿Qué es esto? ¿Folio? ¿Pero cómo lo equipo? Ah, aquí Derecha, izquierda No, aquí no se colocan los folios, ¿dónde se colocan los folios? ¿Dónde se colocan los folios? No sé, no sé dónde se colocan los folios. O se decía que lo equipo, pero no me sale la opción de equipar. ¿Acción será? Ah, me puedo curar. Me puedo curar, ahí me curé. ¿Pero cómo hago lo otro? Lo que dice ahí de que... ¡Ah! Folios, aquí, en personaje. Ok, el folio h Hender, ¿qué me permite hacer? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que decía? Que me pueden permitir hacer otra ejecutar otra habilidad. Es que no entendí. Ah, ya me lo puse. Ya no sé cómo o saber hay que. Este juego básicamente le permite a uno explorar muchas cosas. Miren hasta dónde puedo llegar, por ejemplo. ¡Uy! Uy, esas llamitas sí me dan cosa. Las armas, así como las protecciones, son tipos especiales de objetos. Al equiparlas a tus personajes, alteran sus estadísticas básicas, fuerza, vitalidad y teleto agilidad. Muchas armas tienen propiedades especiales, causar estados, elementos de ataque que las hacen distintas unas de otras. Puedes equiparlas a través del menú de partida, sección personaje, dentro de la sección personaje presiona RB para accesar al equipamiento, Simple es inventario, no, está aquí, a ver espada corta, eso es lo que tengo, ¿no? o sea queda igual, vamos a recoger esta, enciclopedia guarda información de los distintos enemigos, personajes y temas importantes que vayas encontrando, puedes acceder a ellas del menú presionando X, acá hay algún enemigo, uy ese hijo de madre me no, primero vamos a, a recoger lo que necesitemos. Por acá arriba había más cosas que tocaba recoger. A ver, ¿cómo es esto de la, de la enciclopedia? Hender, miren, esta es la habilidad. 1.2 de daño de ataque regular. Si el enemigo muere, ataca el siguiente objetivo. ¡Wow! Está genial esa habilidad. Pero no entiendo lo del... Vamos a darle guardar aquí Y dónde está lo que decía que era un, una enciclopedia No entiendo dónde está Ah, aquí está Pero cómo se usa No entiendo cómo se usa la enciclopedia Cómo la puedo visualizar No, no es que no le puse muy bien cuidado esa parte Bueno, a este Ah, sí, sí me curé Tienen razón Vamos a hacer una habilidad diferente Ya probamos la de doble ataque Vamos a usar Vamos a usar cuál Vamos a usar cuál, a ver Uy, daño crítico y como que me dejó confundida Acción Corte Shooter. Dice que corta un enemigo e ignora sus defensas Uy, hace mucho daño Ahora patada Dice que es un ataque básico Pero hace también bastante daño Oiga, pero es hace mucho daño En forma activa no sé si dejarlo... Si seguirlo dejando así. Nada, curémonos. Ya, ahí nos curamos nuevamente. Venga, a ver, para acá usted. Que lo quiero atacar. Ah, este sí está solito. Vamos a probar escaneo. Ese me gusta. A ver qué podemos hacer. Asumo que es para... Ah, miren, ahí nos dice. La vida y la... Los topos conquistarán la tierra, decía Vamos a usar este tal gender A ver qué tal Uy, qué chévere Bueno, qué es A ver, devolvámonos por donde veníamos Porque eso me va a entender Que donde veníamos Allá había algo más para recorrer Que era esto, miren. ah no es que nosotros no podemos saltar aquí porque básicamente no hay forma de hacerlo o sea no se puede porque casi está hundida la tierra y nos podemos quemar es como el mensaje aquí de esta vaina o sea aquí no podemos o si sí podemos correr estas piedras no es que no podemos o sea en verdad aquí no se podía o sea yo, yo iba bien También este juego, los gráficos de este juego me hacen pensar un poquito en, en Pokémon. Eh, pero no sé, como la generación 3, la de Game Boy. Uy, aquí me estoy quemando. Aquí por ejemplo hay algo, allá abajo hay algo. Salte, oiga, no, salto. Mm. No, como que estas piedras así grandes no las salta, solo estas pequeñas. O sea que al igual allá no puedo ir hasta allá. O sea que obligatoriamente me va a tocar enfrentarme a esta llamita. A ver, venga. Uy. Uy, qué debigo tan feo. Uy, no me da miedo, ahora sí que me hagan mucho daño. Creo que el ataque activo sí lo... Uy, ¿no? No fue tan... Bueno. Esperemos que ese no me haga mucho daño ahorita. Si me hacen crítico, ahí si sí me deja vuelto nada. Uy, subí de nivel por haber matado a ese bicho. Ok. Ay, quema, quema, quema, quema. Algo, algo la estaba quemando a ella. Eh, ah, es que estaba sobre una lavita. Ja. Bueno, pues sigue ahora. No, pero no, aquí sí o sí desactivo la. Voy a desactivar la. El ataque activo. Me da miedo con ese escorpión que hay abajo me da un poquito de vaina y aparte le vamos a dar aquí guardar este bicho la única salida costurada por un enorme monstruo encadenado vaya, debería a notar mi progreso estoy segura de que mis cosas tendré en mi diario efectivamente, recuerda guardar tu partida seguida desde el menú de partida, sección sistema ya lo hice <ríe> lo siento pero me tendré que encargar de ti vamos a ver qué monstruo es Ah, me gustan los diseños vamos a usar Gender ¿no? a ver si de pronto, ¡Ah! ¿qué? ¿cero de daño? pues madre, bueno creo que este juego también hace, como los RPG de antes requiere cosas como estas, escaneo por ejemplo para saber qué tipo de daño, armadura impenetrable entonces ¿cómo la voy a atacar? dice que posee una armadura impenetrable entonces ¿cómo la voy a vencer? corte y shooten? Y no era defensas, dice, daño físico de corte de un enemigo y no era defensas. Entonces este debe ser... Sí, ahí lo encontramos, sí. Como los RPG de antes, también requerían algunas estrategias con algunos enemigos, no todos... Ah, y el corte de shooting requiere un, un, un turno de carga, entonces mientras tanto, vamos a curarnos. Me gusta también eso, de que no todas las habilidades se pueden usar de una vez, requieren tiempos de carga. Ahí ya lo matamos. Ven bichito Estrategia de la mejor Uy pero nos dio cero experiencia Bueno nos dio hartas monedas Me da un poco de pena pero este es mi trabajo ahora Ok niñita Pues eres una crack te encontraste al viejo Al fin has acabado Esta pequeña prueba Me tiraste en el primer agujero que encontraste viejo cascarrabias Eso no es nada comparado Con lo que tendrás que enfrentar en adelante Te falta un tornillo ¿Sabías? No pero pues el viejito Esto es tuyo ¿Qué nos dio? que nos dio? que nos dio? Una medalla Escuadrón X. Sé que estás contenta, pero escúchame. Perdona, me distraje un poco. Escucha, sé que justo terminaste tu entrenamiento, pero hay algo más que debes hacer antes de ser nombrado un soldado. Debes volver a la Academia de Aleco para atender tu graduación. Refrescame la memoria. ¿Cómo llegaba ahí? Lleva tanto tiempo en fierro que me he olvidado la ruta. Prácticamente es un camino sin desvío. Ve hacia el sur a través del Bosque de Famas. Uy, mire, se hizo de noche. Desde ahí puedes dirigirte al puerto de Havok y puedes descansar ahí si así lo deseas. Luego voy al norte desde Havok atravesando el paso montañoso. Bueno, son varios lugares. Y después de atravesar la montaña estarás en Aleco. Por cierto, no te he dicho, pero la academia ya está pagando. Ya te está pagando. ¿Qué? Por esta vez sale casi de mi bolsillo, pero de ahora en adelante la academia te pagará, basada en tu rendimiento. Considéralo. Considéralo una recompensa por mantener los monstruos a raya El dinero irá directo a tu cuenta bancaria <ríe> Cuenta bancaria Ni sabía que tenía una cuenta en el banco Procura visitar el banco si te apetece comprar algo Claro, claro Bien, te veré en la academia Suerte, Joana Morishita ¡Apestas como instructor! <ríe> Podría anular mi decisión ahora mismo Gracias, eres el mejor Me gusta el humor El humor que maneja, así me gusta Viejo sucio. <risa> me gusta. Me gusta mucho el humor que maneja. ¿Y ahora qué? ¿Cómo fue que él dijo? ¿Que fuéramos hacia dónde? Ay, me gusta como muestran los escenarios. ¿Y la musiquita la escuchan? Pero por acá yo quería ver algo. ¿Esto que lo puedo recoger? No. Ese era el camino por donde él me lanzó al hueco. Ok. Ok. Lo que me va a entender es que por acá no hay nada ninguna nada para explorar, ¿cierto? No. Sí, estamos aquí en fierro, pero a ver, veamos el diario. Creo que en el diario él decía que... ¿Cómo ve la cosa? Enemigos. ¡Ah, miren! Aquí está la enciclopedia donde guardar los enemigos. Ay, miren todos los datos. Ay, miren aquí. Sea que es sensible. Los estados que puede generar. Ay, miren qué chévere esto. Enemigos, aliados. Esperen, ¿cómo es la cosa? Oye, ¿por qué solo me sale el topo del insecto armado? ¿Y dónde está la, el fueguito que destruí? Tan raro. Aliados. Pues yo, ¿no? Ahí me están mi, mi lore. Temas, ¿qué es esto de temas? Ah, ok, los diferentes lugares que se va a ir hablando en el juego Como para también alimentar el lore Diario Inicio del juego, terminado de ahora hay que dirigirte a eco Mi pregunta es, ¿hay mapa o no hay mapa? O oh, como es la cosa aquí, ¿cómo sé ¿Para dónde dirigirme a eco? Porque yo no le puse mucho cuidado al viejo sucio <risa> Uy, no, pero ¿y esto qué? Esto sí es intencional que salga la letra así, ¿cierto? Es como el idioma del... De ese lugar bueno, yo algo que hacía también mucho en estos juegos RPG era explorar las casitas, los lugares... ¡Uy, se hizo de noche! Oye, ¿quieres mercancía? ¿Qué? ¿No? ¿Sí? Digamos, ¿qué? No has escuchado nada. ¡Ay, entonces sí! Bien, 1500. Eh, ¿Qué hago? Le digo, ¿aquí tienes? Ah, no tengo suficiente. ¿Qué me podría dar ese señor? Oye, ¿a ¿verdad? ¿Yo dónde sé cuánta plata tengo? No veo dónde puedo saber la plata que tengo medalla escuadrón x oye verdad la medalla para qué es propiedades que no entendí no entendí la, la, la función de la de la medalla esperen yo le puedo poner dos espadas ah bruto la medalla se la puedo colocar no la medalla no sé qué función tiene pero como que me decía mi última ubicación bueno no veo nada más ahorita cómo fue que hice para que me aparecieran mis aliados y esas cosas ¿Cómo fue que hice? Ah, tengo cero libras. Ay, ¿cómo fue que hice que me aparecieran mis... Mis enemigos... Mis... Todos, o sea, todos. No, no sé qué hice. Ya se me olvidó. No sé cómo fue que hice para verlos puedo entrar a la casa o no no, no puedo a ver, ahí está, sí ¿esto qué es? ¿como una tienda? pero da igual porque no tengo el dinero me dice que tengo cero ¿eso es un cementerio? un gabet Dios subía por seres queridos, recordada como una madre ejemplar, rey o no. A ver, el Epitapio parece estar muy dañado. Yo soy así muy explorador en estos juegos. Eras un amigo especial, no te olvidaremos, Spike. Eras un amigo muy especial. Ah, ya. Spike 3? Spike 4? Perdón, perdimos la cuenta de cuántos perros hemos tenido. Spike X. Wow, es que eran varios perros. Debía millones y si aún así lo enterramos vivo. Sigmund... Perdón. Figmund Void. Aquí descansa aquel que murió por los suyos por un rayo de esperanza para sus compañeros, Capitán Lawrence. ¿Esto qué es? ¿Esta es mi casa o qué? Uy, no, acá había alguien raro, un herrero. Buenas, trabajas en síntesis de objetos, ¿puedo ayudarte en algo? ¡Ay! ¿Se pueden crear objetos también? Asumo que con los materiales que uno recoge Bueno, ¿aquí hay más? No, aquí ya no hay más para recorrer Acá hay como una... mina. Esto es una mina Ahí hay una mina Pero parece que no se puede entrar en ella Bueno, ¿por dónde íbamos? Por acá, entremos ahora aquí no se puede Vamos a ver qué pasa aquí con la mina Dice cerrada, ok pues No se puede, ni modo Veamos este lugar Tampoco. Ah, sí, se puede entrar Oiga, todos son aquí son como furros, ¿no? ¡Sobrina! ¿Quieres saber el secreto de la familia? ¿El secreto para tener éxito? <risa> pues desde que no sea Herbalife Démosle que sí, ¡trabaja! <risa> Ese es el secreto El hipócrita de mi marido siempre jatándose de sí mismo Y su éxito ...sabiendo que en su vida tenido que mover ni un solo dedo... ...no, yo tengo mi herencia... ...y aparte sí que hago cosas... ...hacer el vago no cuenta... <risas> ...ah, yo puedo dormir... ...sí, aquí... ...a ver... ...dormir una siesta, sí... ...y eso hace que se haya día en el juego... ...sí, por ejemplo... ...uy, acá, casi me pierdo de cómo subir... ...o qué son... ...son las dos de la mañana enorme una siesta, bueno, no, si sí fue una siesta bueno, el, el... a ver, dónde más puedo ir por aquí era lo otro que había no, yo venía acá, entonces por aquí debe ser que esto es que ¿venden armas o okay. qué? banco, ah, mire aquí puedo retirar ¿cómo retiro en grande los números? ah, ok 313 Listo, ya retiré lo que tenía. No, no entiendes por qué se puede depositar y retirar dinero. ¿Será que acá el dinero se pierde si uno se muere o algo así? Porque eso sí me causa curiosidad. ¿Esta es una posada? Efectivamente. Las damas, les damos la bienvenida a la posada. A una habitación por 60. No, mi hija. Tengo mi propia casa. Este man que... Tienda. Poción. Necesito pociones. Sí, eso sí, necesito unas dos. Tónico, pluma, antídoto, caramelo, ¿para qué será? No dice chocolate, tampoco dice goma de mascar, tampoco dice para qué son. Veamos este man que, que... habla. Hace como señas, pero no dice nada. Hace caras, emojis. Este hombre creo que pediré en su supertazón especial de la casa. Así que andas con otra. No me veas así, todo es tu culpa. Este man está engañando a la novia. Eres un desgraciado, y tú navilucha, nunca pudo entrenar como se ve por tu culpa. Uy, acá se están echando los trapos sucios. Estoy muriendo de hambre. Lo siento, pero no se permite ir tras el mostrador sin permiso. No, es que no viva para el mostrador. Se sí, tres de esos, por favor, y tres botellas del mejor. Reciba cordial de a la posada, por favor, toma su asiento y en un momento se le atenderá. O sea que si me siento, ¿puedo comer algo? Pero no, no me puedo sentar. ¿No? ¿Aquí que es? ¿Para ver la posada por la parte de arriba? Ah, no, para salir Ah, no, esperen que allá algo más había, ¿no? Por acá había algo más Una persona me pareció ¿No? ¿No? ¿No había visto otra una persona por acá? Aparte de la otra Escondida por allá en la esquina Bueno, entonces sigamos, ¿no? ¡Ah! Es un mundo, un mundo pequeñito Como, como, como... <risa> Sí, como los RPG de antes, ¡qué bonito! Oiga, mire, también algo que me estoy dando cuenta es que entre más ella ataque seguido, hace como combos y como que eso le duplica el daño. Sí, sí, efectivamente, va acumulando el daño. está genial, allá arriba del, del este hay una cueva, ah no, pues es la misma cueva que yo ahorita vi el pueblo y los enemigos si sí salen en el mapa eso sí me gusta, hacia dónde fue que me dijeron que era hacia el norte, el, el lugar ese ah, es que tengo que irme por esa por ese tren o lo que sea ay, oh, esos muñequitos son bonitos, y la y la, el maglev está en Aleco ¡Ah! Eh, eh, Tienen un... un... un qué? Macle es un tren magnético. Esto... y dice que está en, en Aleco, o sea que no lo puede agarrar ella. Tiene que irse hasta allá, pues, porque pues, está el tren allá. Entonces no puede llegar allá en el tren. Esto... me gusta mucho la música en el exterior del mapa. O sea, perdón, en el mapa, o sea, en el exterior de la ciudad. Porque también así hacía, por ejemplo, en Chrono Trigger. Uno salía y el, la musiquita del exterior era diferente pero era muy melódica, muy bonita. La pregunta es ahora, Uy, los animitos acá sí son canciones. Doble ataque que bien. Esto, entonces cómo llego allá, porque no puedo atravesar el Macle. Entonces le tengo que hacer caso al tipo de irme. ¿Cómo fue que me dijo que me fuera por la, cruzar el bosque famas, que es este? Efectivamente, este es el bosque Famas. Oye, estas haditas que son malas o buenas. Ah, son malas. Ah, fue puerca. Con lo que me vienen a encontrar. ¡Uy! No le hice nada de daño. ¿O sí? Hijo puerca. ¡Ay! Ah, los curó a todos. ¡Uy! Curan bastante. No, pues va a tocar hacer un, un, algo que dañe mucho más a esas, esas. Esas bichitas. Porque si no. Graves. Ahí van a estar cura y cura y cure. Y eso se vuelve un problema. Ah, y esto sí ya me, ya me quieren. es No, venga, quieta, quieta, quieta, quieta. Remedio, mija. Cúrese. Uy, sí, porque ya estaban a punto de.. De bajarle toda la.. La vida. Adiós. Si usted es usted sí creo que la puedo dañar con un ataque básico. Así que démosle un gender ¡Bien! ¡Sube nivel! Listo. A ver, ¿qué más hay por acá? No, hay nada. Nada que ver. Por aquí, nada. Cofres. Cofres, no hay nada. Lo que buscar es cofres, cositas. Hay una niña perdida. Joana. Hace tiempo que no le veía. Bueno, un, un nuevo compañero. También mujer. Compañera de desde que está entró a la academia. Fueron amigas en ese entonces. Ahora su compañera de combate, sarcástica y un poco seria. De carácter pasivo. Ah, pongámosle... Dulzurita. Dulzura nomás. Dulz... O dulce. Pongámosle dulzura. Dulzura. ¿Dónde está la U? Ah, Tulsu Tulsu, ¿cuánto tiempo? Entonces, tú ¿serás mi compañera? Sí, se me ha asignado como tu compañera En cuanto lo supe, quise venir Pues bueno, vamos Debemos ir a Havok Y desde ahí tomar rumbo hacia el norte Pasando por Jaleco Havok, Jaleco, Aleco Qué tontería de nombres <risa> Es lo que hay Vamos pues Listo entonces, ve, ahí dice diario actualizado ¿cómo es que yo miro lo del diario? y se me olvidó ¡ah! aquí eh, temas, enemigos, aliados entradas en el diario Diario. dirigirte al eco lo mismo de ahorita esto, temas, aliados aliados, ahí está Dulzu compañera de Johanna desde que está dentro de la academia bueno, ahí nos dan un poco de lore Ay, ah, pero me gusta. Ah, guardemos partida. Ahí ya salen las dos. En fin, vamos a probar los poderes de, de Dulzu. Vamos a llamar Dulzu. Uy, qué combinación. Uy, qué poder el de ese, esa habilidad, Gender. O sea, ella puede dañar infinitamente siempre y cuando el ataque en el elimine al enemigo. Veamos las habilidades de ella: arco corto, guartelete, remedio, onda trueno. ¡Wow! ¡Onda trueno! Es poderes de electricidad tiene ella. ¡Ay! No le hizo daño a esta hijo de madre. ¿Se va a curar? Pero le... Ah, no, sí, sí le hicimos daño. Veamos, probemos entonces con sacudida. Uy, sacudida si sí le hizo daño. Aunque la animación es similar a la de trueno. Creo que en la animación sí es como la misma. Bueno. Uy, acá hay un bicho. ¿Aquí hay un bicho libélula? Miren este bichito. Este sí me llamó la atención para derrotar. ¡Oh! Está bien tremendo. Porte Showten. Lo tengo que usar. Sí o sí. Y acción sacudida. Peguémosela a esta. Porque esta es la que cura y ahora sí a la matica, a la mata que mata. Esto doble ataque, remedio, gender. Vamos a ver. Uy, la maté. que bien. Lo hubiera podido usar entonces. Uy, un punto de esos los AP que son. Eso sí no sé qué son. Puntos de habilidad para mejorar alguna algo. Uy, un cofre por fin. Un tónico. Ok. Bueno por aquí que hay más. Me gusta mucho el hecho de que los monstruos se puedan ver en el mapa. Creo que. Mmm, es. Le daba. No sé, le da un toque interesante a este juego. Porque o eliges atacarlos o no. Y ya. Y aparte también sabes qué enemigo es. Lo que también llama la atención. Subió de nivel otra vez, Johanna. Y obtuvo por fin algo de botín decente. Uy, se me acercó. Ah, no, este era el bicho que vamos a atacar. Uy, ¿estos qué son? ¿Hombres oso? Venga, ¿pero hacia dónde voy a ir? Ah, hacia el norte, habían dicho, hacia el norte. Bueno, ataquemos a alguno de estos hombres lobos raros. Uy, lo puerca. Pues ahí lo maté, pero me dio un poquito de miedo de que fueran muy poderosos. Ah, puedo elegir una de las armas que llevo también para atacar, solo para atacar y ya. Ah, ya entendí. Interesante. ¿eh? Uy, ¿qué es eso? ¿Colmillo? ¿Pero eso es un objeto? ¿O qué era eso exactamente? ¿O material? Esto, acción. No, vamos a probar con Gender Ay, no, no le hizo daño Uy, rugido Bueno, no nos hizo algo, pero algo algo hace El rugido Sacúdalo Excelente Corte Showtrain Y Atáquela con más sacudidas Ah, pero sacudidas sí, y consume Puntos de habilidad, mire y se los está consumiendo Ah, pero nosotros hacemos un tónico, ¿no? Creo que el tónico ayuda Ah, está genial este juego Espero que, que el desarrollador le pueda Le pueda seguir alimentando lo que está haciendo Al igual Ya vamos un buen tiempo del juego, ¿no? Entonces vamos a intentar llegar por lo menos hasta la ciudad Y ya dejarlo ahí como para cerrar la, la, la prueba del juego. Uy, este camino es tremendo. Ay, por acá hay un cofrecito. Una pluma fénix para revivir, compañeros. Wow, el mapa es grande. Son mapas grandes, mazmorritas grandes. Una lágrima lunar, ¿para qué servirán las lágrimas lunares? A ver... Recupera todos los LVP. Ah, ok, pero fuera de batalla. Fuero, ta ta ta, medalla escuadrón X. A ver, hacémosala. Sí, Solo me dice como última localización, fierro, como no sé, no sé cuál es el objetivo. Ah. A ver. Vamos a usar gender. Me llama mucho la atención esta habilidad, es muy buena. Porque es que vuelve y ataca. Hasta que mate. Hasta que ya no mate a nadie más. Me gusta mucho. Uy, otra vez subí el nivel. Qué bien. Bueno, asumo que... ¡Oy, ¡Oh, otro man! Tú eres ser Joana Morishita y tú serás Dulzu Bihu Brava. ¿Alguna vez nos hemos visto? No, en casos regulares diría que tengo la ventaja. Es lo bueno de este trabajo. Permítame presentarme. Soy Bains pre trabajo para la academia, soy un investigador y justo hoy estoy aquí haciendo lo que mi trabajo requiere, que investigue, ¡ja! Sin embargo, llegó a mis oídos que ustedes estarían por aquí, así que les esperé. Saben, si algo que un investigador rara vez hace es combatir, ¿y saben por qué es eso? Porque es parte de sus obligaciones, soldados y magos, el suplir esas necesidades en las fuerzas de la academia. Sin embargo, estoy seguro ahora mismo a ambas les falta experiencia. ¿A qué quieres llegar con todo esto? Tan solo quisiera combatir con ustedes de forma amistosa Prometo no hacerles daño es Solo parte de mi investigación personal, ¿saben? Hago una tesis para mi doctorado <risa> Ok, ¿qué les parece? ¿Echamos un combate? Pues sí, esto es como en Pokémon, ¿no? Que nos enfrentaba siempre al, al... Al que escogía el Pokémon contrario No importa el resultado, compartiré mis objetivos curativos con ustedes Anda, esto será emocionante bueno, ya esto me va a entender que no estamos hablando con cualquiera Bueno, primero empecemos con un corte Shouten. Bien, ok Ahora sigamos con eh, La descarga que puede paralizar Me gustaría ver si de pronto le, lo paraliza ¡Sí! Le bajo la velocidad De nuevo usemos Ah, verdad que el corte Shouten es de un turno el doble ataque Uy, hace muy poquito año El doble ataque, bueno, 66 Hizo ahí ¡Oh! Le bajó toda la vida Cúrese, mija, porque mire todo lo que le bajó Ese men Qué descarado Uy, a esta también me le bajó harto ¿Para rayos? ¿Qué hizo? ¿Es una habilidad de él o nuestra? No entendí lo que hicimos Pero algo le hicimos al man ¿Como que el man es inmune? ¿Al rayo? No entiendo Me volvió algo a mí Me hizo daño fue a mí Pero de una forma tremenda Debió haber combatido más enemigos Creo que si hubiera ganado la suficiente experiencia Podría Vamos a curar esta tonta Porque veo que eh, No sé, hago Bueno, ahí le bajé un poquito de nuevo la velocidad, pero no, no veo nada Diferente Ay, por fin lo vencimos ¿O no? Uy, sí, lo vencimos Vaya espectacular Podré tener más experiencia que ustedes Pero tienen mucho potencial Pensé que el más se los iba a unir Gracias por todo, adiós Sin oscuro, qué tipo más raro Bueno, listo, como que ahora sí salimos de la mazmorra Efectivamente, ahora cómo es, hacia el norte O por acá Montañas de Alejo, de Jaleco, ¿sí? Cueva Jaleco, uy, no, pero esperen, no había un pueblo por acá, Havok, ¿no era que se llamaba el pueblo? No, no hay ningún pueblo, ¿o oh, sí? ¿Esto qué es? ¿Esto no es Havok? Sí, es Havok. Aquí podemos curarnos y bueno, lo que sea. Acá hay alguien raro, miren ese tipo. Ah, no, somos nosotros. Es que miren ese tipo. A ver, veamos qué hay. ¿Esto por ejemplo qué es? Uy, qué suena. Puedes dejarnos en paz. Suena algo feo. Suena algo feo acá. Es como un error del agua y vodka. ¿Por qué no? Hay, hay bebidas y cosas raras que uno no dice ni siquiera la descripción no para qué sirve y uno después no sabe para qué, pero por el momento no voy a gastar muy dinero Ah, es que está lloviendo, pues para los principios sonaba muy raro ¿Necesitas llegar a Aleko? Normalmente podrías tomar un Macleb y estarías allí en un momento Pero ahora que está descompuesto la única alternativa es el paso de Jaleco, que queda al norte Ok, entonces sí, efectivamente nos toca por ahí Esto, acá sí es necesario, creo que recuperemos vida, no sé pues acá sí, nos va a tocar dormir y recuperar vidita porque uno no sabe. Probablemente en las cuevas de jaleco encontremos el algún tercer compañero que se nos una. ¿O quién sabe? ¿Esto qué, qué es lo que hay acá arriba? Ahí hay como un simbolito. Ah, es que acá había un lugar más. Es un banco, ¿sí? Ah, sí... Retirar todo Retiramos todo porque yo creo que por acá voy a intentar comprar cosas Ah, el puerto está cerrado, ok Esto por acá había algo, fue que yo vi un viejito o algo Ah no, pues era este viejito de acá no me acostumbro todavía al, al avanzar rápido Pero ya Ah, mira, por acá hay otra tienda Uy, pero acá sí es necesario como que Haya mejor señalización porque uno no entiende Ah, esto es para construir Ah, no, mentira, sí Espada Esta sí es espada La compramos Una nomás, ¿no? Arco Látigo no, Mira, el látigo también le sube harto a ellas Guantes de cuero Escudo Protección para el antebrazo Ropas, gambestón Protección de madera A ver, compremos dos de estas A ver, veamos Equipo Espada corta, no, espada esto que es, ropas Protección de madera, eso le sube Otros, colmillos, ajá miren los colmillos Si sí sirven para cosas Si sí sirven, suben la fuerza Démosela a ella porque ella es la que más Ataca en cuanto a fuerza Y esta Equipo arco Usa arco Guantelete Como forma de protección el gambestón lo vamos a cambiar por protección de madera y otros... Ah, también, puedo, también ya tengo colmillitos para ella. Listo. Entonces vendamos lo que no necesitemos. La espada corta, las ropas y el gambestón. Esto, esperen, arco látigo. Ya hemos dicho que arco látigo. Ah, podemos, Espera, esta usa en este momento arco. ¿Le dejamos el arco okay bueno por el momento dejémoslas así esto qué aquí qué es ¿Esto ¿Qué es? ¿Qué venden? Es que hay muchas tiendas. Tónicos, ¿cuánto tengo? Pociones, compremos dos. Tónicos, tenemos dos. Pluma antídoto, vendas. No he tenido hemorragias, pero compremos una por si acaso. Y acá hay un cofrecito. Hasta cerrado con llave. Uy, la tele se puede prender acá. Qué chistoso. No, no, no quiero meterme por ahí. A ver qué hay más por acá. Esta señora que hace. Doy servicio de síntesis, necesitas algo. Wow, hay muchas cosas. Síntesis, ahorita vi lo de que poder uno forjar cosas. vea pues hay muchas cosas. Ah, esto ya estaba yo acá. ¿Qué hay más por acá que puedo usar? Aquí fue lo de la síntesis, no, esto es otra cosa. Bueno, esto estábamos aquí en el pueblo de Havok no sé por qué por alguna razón se me cerró cuando entré pero bueno, lo bueno es que esto guarda partida en cualquier momento esta estatua es una reproducción de una antiquísima escultura de los tiempos preapocalípticos la original se perdió hace siglos, sabes pero es parte de la imaginería más importante de nuestro culto que el gran arquitecto ilumine tu camino esto parece un camino secreto acá hay caminos secretos como en, como en Final pero... ¿Cuál será el.? Allá hay caminos secretos. Miramos muestra unas escaleras. Sí, lo logré. Había que saltar. Ah, ok, ok. Es hacia allá. Ay, ah, no, esto es, muy... esto es muy bonito saberlo. Porque así en el Final 6, si no estoy mal, era así. Había muchos caminos secretos. Y uno los podía descubrir así o con una habilidad que uno de los personajes creo que tenía. Ay, ¿no puedo abrir el cofre? No, pues qué bobada. No se puede abrir el cofre. Ah, pero aquí sí me dieron encendedor y leña. Qué chistoso. Bueno, creo que ya salgamos del pueblo. Listo. Ah, también afuera del mapa se puede correr. Listo. Vamos. Uy, acá este mapa está tremendo. Miren estas cosas. A ver. ¡Ush! ¿Qué bichos tan poderosos? A ver, peguémosle una sacudida. ¡Ay, no! fallo bueno, vamos a darles un tender Comenzando por este, no no, no, no le hice daño suficiente. Ay, que pucha. A ver, onda trueno. A ver si con onda trueno si sí le hace daño. No, solo los es que onda trueno no sirve para hacer daño. En verdad, es como para solo generar efectos. Bueno, acá sí le hice ya daño con el corte showte A ver si ahora sí le hago daño. ¡Ay, sí! ¡Por fin! Uy, pero hacen mucho años también ellos. Ella tiene bastante recuperación en cuanto al, a los ataques. O sea, rápidamente ella puede atacar. En cambio... ¡Ah! Pues madre, pensé que se me iba a acercar a dañarme. Vamos a curarnos. Pues va a ser el camino. Por acá arriba. O por acá. Es que hay varios caminos. Uy, qué bicho tan. ¡Oh! Hay un bicho bloqueando. ¿Será demasiado poderoso? Guardemos. la mató y las mató a las dos Bueno, ahí lo vamos haciendo subir de nivel. Uy, una espada de hierro, de me puede. Uy, estos bichitos. Uy, hacen bastante daño. Y aparte se curan. Ay, de madre, qué daño tan tremendo el que hace. Ay, me la mataron. Bueno, al menos aquí matamos a este. Me preocupa si este otro bicho qué tipo de daño hará. Pero vamos a revivir a esta tonta. Este bicho está raro. Defensa, defensa y defensa. Me da miedo el tipo de ataque que puedo hacer. Así que no le hace cualquier cosa daño. Uy, sí, lo rotamos. Y pero estuvo bien duro. Bien pesado. Ih, inventario, pociones. Pero no hacen nada, no sé si es que recargan algún ataque o algo porque uno les hace daño pero no es que se vayan a... Perdón, ellos recargan como si fueran a hacer algún tipo de daño especial pero no es en verdad mucho lo que hacen. Uy, acá hay dos escorpiones de esos mismos. entonces que parece que ese es el camino. ¡Uy, qué daño! Ay, ¿verdad que aparte de eso le dieron ahorita una espada de hierro, no? Tengo que echarle ojo. Ah, mire, Cuando uno les hace daño y no los mata, ellos le hacen un daño a uno. Le devuelven como una parte del daño. O sea que es necesario matarlos o si no, graves. este bicho, va a tocar seguir por abajo, a ver hacia dónde nos llevaba primero el camino y ahí ya sabremos qué qué vamos a hacer, por acá hay un caminito, una luz ah, eso nos saca hacia dónde, por acá hay algo, miren algo que ilumina, tiene una llave de cofre, de cuál cofre pregunta a qué pertenece esta llave, cuál cofre Va, eso sí está muy extraño. ¿Cuál cofre? Ahora algún cofre. cofre. Cro ¿Algún cofre por acá? Estas mazmorras están bien tremendas, bien pesaditas. Ah, debe ser ese que vi ahí. ¡Ay, no falló! Vista si la mató, uy, 68 y ocho de vida, ay, huerpucha envenenada. ¿el veneno sigue activo después de... la, la batalla? sí, sigue activo Guantelete tenso venga a ver vamos a curarla ¿cómo es? ¿con cuál es que se cura? con las raíces, ¿cierto? y ahora vamos a... al, al equipamiento le damos la espada de hierro y el y a esta le damos el que? El pantelete tenso. Excelente. Y vamos a curarlas, ¿no? Así que ya está curada. Por si algo a guardar nuevamente. A ver por dónde debemos ir veníamos de acá, ¿no? ¿Hay más caminos por aquí o okay. qué? Excelente. Uy, subió nivel. Uy, acá hay otro escorpión de esos gigantes. Me genera dudas y uno yo no será el que bloqueará nuestro camino. Uy, con el arco hace harto daño. Ah, ay, había un cofre ahí abajo. protección férrea, está buenísima, a ver, Uf, buenísima acá hay otra subida y esto para dónde me lleva y otra bajada, no pero esto qué? Y la salida, parece que ya salimos, si, sí, salimos efectivamente Dice dragón de Dios, mira. Un arco largo, ese se lo vamos a equipar a Dulzu. Uy, pero le baja la agilidad. Bueno, dejémoselo a él. Y aquí que podemos saltar. Tengo una idea: podríamos buscar un, un Wine Bear y montarlo, o sea, uno de esos dragoncitos. Mira, lo que haremos es esto Montaremos un waver hasta el eco ¿En serio? ¿Vamos a captar uno de esos? ¿Qué? Mira, sé que suena descabellado Y es descabellado, pero confía en mí Tengo trucos bajo la manga o algo así sea que vamos de verdad a atrapar un dragoncito de esos Mira, en esa dirección hay uno <ríe> Si esto no funciona nos tiramos por la de ladera No va a ser necesario, anda, apresúrate Ah, joder madre eso sí está bien, loco. Vamos a guardar. ¿Cómo hacemos? ¿Saltamos? Hola, señor Weiber. Ah, hay que pelear con él. Mm. Dicen que los robos son los más peligrosos. Uy, no, como que ya la embarramos. Puede bueno, hice todo daño, pero. Uy, pucha, me hizo también dañito de todas formas. Vamos a ver si lo podemos también bajarle la velocidad a él. Sí, sí, le bajamos velocidad y luego... ¡Oh! ¡Se curó! ¡Y mucho! ¿Crítico? No, no puede ser. No, pero si se va a andar curando acá ratos si y graves. No me va a dejar... Ni poderle hacer daño Nada de daño Mire, acá rato se cura el tonto este Ah, no lo hicimos ¿O no? Creo que ahora es el momento de hablar con él ¿Puedes hablar conmigo? Mira, no sé quién eres, pero déjame pasar, llevar volar al eco ¿Tienes algún problema? ¿Me llevas al eco volando? Eh, no, si no quieres morir de acuerdo, consideralo un favor Podemos volar Y nos llevó a Aleko Qué chévere Como cuando uno como, eh, Montaba los chocobos voladores Espera aquí, vale, no Como si fuera un taxi, si nos esperas te buscaré a todos los rincones De este mundo y te mataré, ¿entendiste? Sabes, no soy un bien Entonces así era la academia de Aleko Hace tiempo que no vengo a este lugar La grabación debería iniciar mañana a las 8 m. Antes de eso podemos hacer lo que queramos Pero es mejor mantenerse dentro de la academia por si acaso Bueno pues amigos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí Uf, Es un game gameplay bastante largo Pero les agradezco de verdad por haberme acompañado Y no olviden darle like, comentar y suscribirse Y pues espero que el desarrollador pueda ampliar más el juego Y básicamente pues hacer un mundo enorme Con una gran historia Yo voy a seguirlo jugando, pero pues Lo que les muestro aquí es parte de ese acceso anticipado que tiene el juego en Steam Está gratis, así que háganle, ingresen y jueguenlo Muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.